de la no, no, no, no. Para empezar eh, sobre este tema de la inclusión educativa, quiero reivindicar a las personas con discapacidades o con, con diversidad funcional que día a día batallan sin recursos para desplegar su personalidad, para hacerse de un lenguaje, de una lengua, para poder desarrollar tantas otras alternativas. que nos fije parámetros estandarizados para el desarrollo. Arrancamos desde ese base, pero les quiero que eh, ya dicho que vamos a elaborar un documento para que ustedes puedan después repasar y detallar en los sobre todo normativos, que eh, hacen a este debate. Pero estas políticas de inclusión que estamos discutiendo arrancan al principio los debates. la discusión sobre la inclusión educativa, la inclusión social, pero se basa principalmente en destacar la discriminación. Una discriminación.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 las chicas. Por lo tanto, son trabajadores precarios. Nosotros no tenemos eh, ningún enfrentamiento, ningún tipo de enfrentamiento. Por supuesto que además, adentro de la ULA, nos ayudan a montonazos con los recursos que traen. Pero tanto Pero además de dura social, tienen que tener diagnóstico, porque si no tienen diagnóstico, no acceden al certificado único de discapacidad que garantiza esa prestación. Por lo tanto, o quedan afuera nuestras alumnas y alumnos. El gobierno de la ciudad de la recta de por el Cambio dijo: Ya basta. A con esta forma de ser y estar en el mundo que comprende la por Thank <laughs> you.